Alfonso acaba de llegar a casa y parece preocupado. Vamos a ver qué le pasa. Hola Alfonso, ¿qué te ocurre? Veo que esta mañana has reservado un billete de avión en internet. ¿Y cuál es el problema? Ah, ya veo. Tranquilo, lo único que has hecho es almacenar tu contraseña en el navegador. Al guardar la contraseña en el navegador, este recordará tus datos cada vez que quieras entrar en tu cuenta. Eso tiene sus ventajas. Por ejemplo, no es necesario que vuelvas a escribir tu contraseña en esa página. El navegador la completará por ti. Pero ten cuidado si compartes el ordenador con otros usuarios, ya que ellos podrían acceder muy fácilmente a cualquiera de tus cuentas sin necesidad de conocer la contraseña. Para evitar que el navegador guarde tu contraseña, haz clic en el botón Nunca la primera vez que inicie sesión. Otra opción es cerrar la ventana emergente pulsando sobre el botón de la esquina superior derecha de la ventana. Para eliminar una contraseña almacenada, solo tienes que acceder a la configuración del navegador. Entra en Configuración avanzada y busca la opción Administrar contraseñas. Ahí aparecerá un listado de tus contraseñas guardadas. Para eliminarlas, haz clic en el botón que aparece a la derecha de cada contraseña. Eso es todo. Esperamos haberte servido de ayuda, Alfonso. Un saludo.